Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes, nuevamente. Es un gusto saludarlos en este espacio, en estos webinars diseñados especialmente para ti. Para ti que eres un Toastmaster que siempre quieres saber más y que quieres estar en la línea de la excelencia. La excelencia, la única forma de conseguirles a través de la capacitación. A nombre de Arturo de Aubry, nuestro director de calidad del distrito 34, te doy la más cordial bienvenida. Yo soy Juan Ernesto García Piña y esta tarde estaré aquí compartiendo contigo un webinar más. Un webinar más que nos va a dejar importante y poderosa información para el óptimo desarrollo de nuestra función como oficial de club. Y si no eres oficial de club, no importa, porque esta información te va a servir. Es información de valor, información que te permite conocer las herramientas tecnológicas que tenemos en nuestro back office. El día de hoy tenemos, como siempre, un compañero con mucha experiencia, con un, con un ánimo y un, un entusiasmo ávido de poder compartir contigo toda su experiencia, todo su conocimiento. Ya lo sabes, me puedes ir escribiendo en el chat las preguntas que vayas teniendo conforme vaya haciendo la presentación. Al final, abriremos un espacio para contestar todas tus preguntas. Recuerda, el que pregunta no se equivoca. Entonces, aquí nuestro oponente va a estar dispuesto, puesto y dispuesto para contestar todas, absolutamente todas tus dudas. Se si está grabando esta presentación, la puedes consultar posteriormente en nuestra página de Facebook del distrito 34. Sin embargo, si estás aquí en vivo, te felicito y voy a presentarte a nuestro ponente. Él es coordinador de entrenamiento del Distrito 34, que deriva directamente de la, acción de, de la dirección de calidad del programa. Eh, está estudiando el último año de la licenciatura en Ingeniería Bioquímica por el Instituto Tecnológico, Instituto Tecnológico de Veracruz. Adicionalmente es estudiante de la licenciatura en Ingeniería biote, biotecnología, de, de, biotecnología de la Universidad Nacional autónoma y a distancia de México. En sus logros académicos destaca que tiene en su haber un destacadísimo primer lugar en la vigésimo Olimpiada Estatal de Biología, Academia Mexicana de las Ciencias de la Secretaría de Educación de Veracruz. Él, evidentemente es nuestro paisano ya de, de Veracruz y tiene el premio de la institución de la supervisión ciudadana en el rubro cultura. Tiene el segundo lugar el concurso de cronistas de la historia de Veracruz y premio Jaime Boca Rivero. Además, compartimos una afición y un gusto. El, mi amigo es artista marcial, Cita Negra Tercer Dan. Eh, los artistas marciales tienen la filosofía de compartir, de tener una mente amplia para poder compartir con mucha facilidad. Dentro de Toastmaster, él es socio desde octubre del 2012, presidente del club Toastmaster. Radio Comunicaciones en el ciclo 2015-2016, siendo un club distinguido del presidente. De sus actividades, destaca un primer lugar en el concurso de relaciones públicas de 1734 en el ciclo 2015-2016 en la categoría de página web. Por eso tiene, tiene idea y mucho conocimiento de lo que es la tecnología, por eso está aquí con nosotros esta tarde. Fue director del área 14 de la división E, de, del área I4 la división E. Ciclo 2016-2017, sponsor fundador del Club Toastmaster Nueva Era del Puerto de Veracruz, Toastmaster distinguido desde el 2018, presidente del Club Toastmaster Nueva Era en el ciclo 2020-2021, siendo otra vez Club Distinguido del Presidente. Es una afición para nuestro ponente tener puros clubes distinguidos del Presidente. Coordinador Regional Adjunto de Crecimiento de Clubes del Distrito 34 para el ciclo 2020-2021. Y actualmente, como lo comenté, coordinador de entrenamiento del Distrito 34. Ha sido juez de oratoria de distintos certámenes. Y pues está aquí con nosotros para darnos esta importantísima información de las herramientas tecnológicas para oficiales. Recibamos con un fuerte aplauso virtual a la distancia, porque no los podemos ver, pero sabemos que están ahí, a Paul Ernesto Mora Sánchez. Bienvenido, mi querido Paul Tocayo Ernesto. El escenario es tuyo. Y estamos ávidos de escucharte. Adelante. Muchísimas gracias, mi estimado compañero Juan Ernesto García. Compañeros Toastmasters, amigos que nos acompañan o que van a ver en algún futuro este webinar, ya sea en un año, dos, o cuando sea el tiempo necesario. Hay una frase que a mí me encanta de una química, premio Nobel de química, Marie Curie, que dice que a nada en la vida se le debe de temer. Solo se le tiene que conocer. Y efectivamente, uno a veces no toma un cargo en el club, en el área, en la división, un cargo de distrito, porque tenemos a veces miedo a lo desconocido, a cómo desempeñarnos de buena manera. Pero para ello Toastmaster no nos deja, como dice, dejarnos en la loma, dejarnos morir solo ya que tenemos herramientas que nos van a ayudar. Y esto no solo para los oficiales, sino también para los socios. Todos más creo que es necesario, es menester poder conocer este tipo de herramientas. Cuando comenzamos, como oficiales, ya sea de club, de área de división de distrito, queremos y algo que hemos visto en muchas de nuestras trayectorias de pathways es a la planificación de objetivos. Por tanto, Queremos saber cómo realizar un desempeño de buena calidad, ya sea en tu club, o cuando estás supervisando varios clubes, o sea, un área, o por otra etapa, cuando estamos supervisando varias áreas, una división. Y no sabemos cómo podríamos manejarnos, tendríamos que, posiblemente algunos son de que, ¿sabes qué? Mejor le pregunto a cada uno de mis presidentes. Para saber cómo está el desempeño, le pregunto a mis oficiales cómo se encuentran, si ya subieron este logro, si ya subieron esta membresía, si ya pudimos capacitarnos a tiempo, cumplir con las cuotas en el periodo indicado. Pero para saber ello, no necesariamente tenemos que preguntarle a todas las personas, sino también Toastmasters, como les dije, nos ofrece buenas herramientas digitales del cual podemos consultarlo diariamente estará las 24 horas, los 7 días de la semana, que son los que estoy mostrando en este preciso momento. Club Central, Dashboard, Daily Reports y Additional Reports. Vamos a ir de uno en uno, de una manera de escala interna, vamos a decirlo así, a algo un poquito más general. Vamos a comenzar con Club Central, porque gracias a Club Central podemos nosotros como oficiales saber ¿Cómo está desempeñándose nuestro club? Antes de comenzar, quiero hacer una breve introducción ante todos. Me imagino que ustedes ya ubican esta página. Si no es así, eh, me comentarles que esta es la página oficial de nuestra organización, toastmaster.org. ¿Sí? Aquí podemos verificar las herramientas que nos proporciona la organización, pero para ello, específicamente del club central necesitamos iniciar sesión ¿y cómo vamos a iniciar sesión? obviamente a través de este botón que, puede, que les estoy señalando mediante esta diapositiva, iniciar sesión para algunos creo que ya es algo el pan de cada día. Estoy completamente seguro, pero para muchos que son nuevos o apenas estás iniciando en este camino de Toastmaster y apenas eres por primera vez oficial, creo que es necesario que sepas esto, porque para ello te vas a ingresar. Y dices, ¿Cómo me voy a ingresar si te dan una tabla como si estuvieras ingresando a una red social como Facebook, Twitter Instagram, donde tienes que poner nombre de usuario y tu contraseña? Y tú te preguntarás, pero si yo nunca he entrado Nunca. Entonces, ¿Cómo le vamos a hacer para ingresar, darme de alta? ¿Tengo que hacer un registro como las demás redes sociales? Sí y no. Tiene una metodología para iniciar sesión. Te tenemos que ir a la parte superior de arriba de inicio, como lo vimos anteriormente en la página anterior. Para registrarse, tenemos que ir a este botón que está señalizado con la flecha roja que dice Olvidaste tu contraseña. Está en inglés, obviamente. Le das clic y te va a decir. Tienes que introducir tu dirección de correo electrónico. En esta ocasión tienes que introducir el correo de electrónico que diste de alta ante la sede internacional. Cuando te registró el vicepresidente de afiliación, dame tu correo electrónico, el que tú manejas, el que más utilizas en el trabajo, en la escuela personal, lo que pero que esté El de más frecuencia se lo das y va a estar registrado en la base de datos de Toastmaster International. Con ello, tienes que poner tu correo y te va a enviar Toastmaster a tu bandeja de entrada las siguientes instrucciones del correo electrónico que te, en, que te enviaron. Les hago un breve contexto. Les va a llegar el correo. Va a llegar una pestaña gigante donde le tienes que dar y te va a dar de alta. Va a activar tu cuenta y te van a pedir que introduzcas una contraseña. Una contraseña que la confirme. Es una contraseña que sea propia tuya. No necesariamente algo de Toastmaster, sino algo que tú puedas recordar o incluso apuntar en una agenda si en dado caso eres alguien de muchos apuntes. Con ello, ya vas a estar dado de alta para verificar. Vas a notar que... Vas a, vas a verificar y vas a ver que tendrás la página y te va a aparecer... Una pestañita que dice Welcome Paul, en mi caso. Ya después lo van a ver con más detenimiento. Para ello, entrar por fin, ya una vez iniciada la sesión, a Club Central. Ahora bien, Club Central tiene dos tipos de funciones. Obviamente es una lista larga, pero aquí lo pueden verificar mediante este apoyo visual. Que básicamente se van a dividir en funciones de membresía y funciones de administración. Vamos primero con membresía que básicamente va a ser añadir socios, ya sean nuevos, actuales o reinstalados o reincorporados, como tú uses y mandes. Hacer el pago correspondiente de esas personas. Una uno que es añadir la membresía es poner los datos, anotar los datos y para darlos de alta y que los suban a la base de datos de Toastmasters International y otro es hacer el pago correspondiente. Sobre la marcha, sobre la práctica verán la diferencia. La otra parte es subir los premios de educación de todos los socios, desde nivel 1, nivel 2, hasta un dtm La lista de socios de club. Pueden ver los rosters, el, el roster, la información correspondiente de los miembros del club. E incluso también puede actualizar la información de contacto de cada uno de tus miembros. Para después ir a otras funciones. Este es otro tipo de funciones que son las administrativas. Donde podemos agendar eventos de club. Puede ser Speechcraft, Youth Leadership. Asignación de oficiales de club. Cuando tenemos que renovar nuestra mesa directiva para el siguiente periodo o tenemos que actualizarla de que hay una modificación en nuestra actual mesa directiva, esta es la herramienta correspondiente. Más adelante lo vamos a ver, no se preocupe. La demografía del club, básicamente la información de dónde se encuentra geográficamente nuestro club. Obviamente, ahorita que estamos en una cuestión virtual, en donde todas las sesiones van a ser online por un largo momento, pues sería básicamente detalles de poner en el enlace el ID donde sesionamos por Zoom ahora también podemos ver las finanzas del club, el rendimiento de cómo aparecemos cómo vamos en el programa de club distinguido porque hay una herramienta especial que de hecho está vinculada a la segunda herramienta que les expondría el día de hoy los logros que ha obtenido el club las, sus distinciones como sus logros de membresía, también reportes administrativos el plan del éxito del club anexo de, de opciones estándar de club, información de contacto de club y asistente de elegibilidad. Para ello está bien tener la teoría, pero a veces creo que si yo soy un fan creyente de que cuando lo muestras ante todo te van, vas a entender mucho mejor las cosas antes de dar la demostración online. Les voy a mostrar rápidamente que van a ver el acceso de Club Central y cómo vamos a saber que ya estamos ya dentro de Toastmaster. Una vez, como les dije, para entrar a Club Central tenemos primero que iniciar la sesión. Les voy a pedir a los demás, a los demás espectadores que si tienen alguna duda, con gusto vayan anotándolo, vayan haciendo las dudas correspondientes y los pongan en el chat para que al final en la sección de preguntas y respuestas las podamos ir aclarando de uno en uno y va a estar atento mi compañero Juan Ernesto García Piña para todas las anotaciones correspondientes. sus dudas, estaremos para hacerlo, pero vamos primero una cosa a la vez. Una vez que estamos ya dentro, iniciando la sesión de Toastmaster, vamos a ir a la pestaña que dice Leadership Central. Le hacemos clic y te va a aparecer esta subpestaña donde vas a ver un montón de opciones. ¿Y dónde tienes que presionar para ir al club central? Pues si se dan cuenta, si son muy abusados, efectivamente tienen que darle clic a este botón. Y les va a manejar la herramienta correspondiente que vamos a ver en unos instantes. Como yo les dije, la parte teórica es buena, pero una parte práctica, ver para creer, siempre es mejor. Así que vamos a dejar de compartir la pantalla correspondiente para redireccionarnos a... Un navegador. Un navegador donde pueden ver en tiempo real, en línea, cómo se maneja Club Central y cómo pueden ver la interfaz para que sepan cómo manejarse ante esta increíble herramienta que les va a ayudar para poder subir logros educativos, membresía. Muy bien. Como dije en un principio, esta, ahorita estamos en tiempo real, no estamos conectados. Vamos a presionar el login y te va a aparecer la tabla que les, les comenté. Obviamente yo ya soy verificado, yo ya tengo... Ya tengo mi sesión. Mi contraseña. Incluso pues voy a tener. Ah, hay a veces comentarios súper paréntesis en donde tienes que resolver captchas. A veces sí es la cuestión de que por cuestiones de seguridad. A veces es intermitente. Hay cuestiones que sí te aparece el captcha. Otras que no te aparece el captcha. Pero bueno, a veces es como una cuestión de azar. ¿Cómo se dan cuenta cómo vamos a notar que ya estamos dentro de Toastmaster con nuestra cuenta activa? Pues porque va a aparecer Welcome Paul. Bienvenido, Paul. ¿Por qué? Pues me llamo Paul. Entonces, ¿cómo aprendimos para ingresar a Club Central? La pestaña de Leadership Central para poder presionar y vamos a ir a Club Central. Dándole clic y damas y caballeros... Les presento la interfaz de Club Central. Se ve que hay muchos botones con diferentes símbolos. ¿Con qué podemos comenzar? Muy bien, vamos a ir básicamente con las funciones que les había expuesto en las láminas anteriores. Para añadir membresía. Vemos que tenemos la membresía y como les dije, podemos subir tanto nuevos miembros como sociosuales. Vamos a ir primero con los nuevos miembros. Comenzamos a decirte, pero te, te va a preguntar siempre tu máster, ¿es un nuevo miembro o es alguien que ya está dentro de y es dual o que quiere reinstalar, quiere regresar a la organización? Vamos a decirle que sí es un nuevo miembro. Entonces te va a pedir su contacto, nombre, su apellido, su primer nombre, si tiene segundo nombre o nombre intermedio, como luego utilizan los americanos, su género, su teléfono, principal y primordial su correo, para que... Por, gracias al correo, como les dije, podemos acceder y podemos entrar nosotros como socios a Toastmaster Internacional, la página oficial, el país, código postal, el domicilio, la ciudad a la que pertenece y el sponsor. ¿Qué es el sponsor? Básicamente la persona que pudo afiliar a esta persona que la convenció de ir, No, pues resulta que Julián Cerecera es es su... Eso es, eso es sponsor porque fue la persona que lo motivó y así le llenamos los datos y entonces va a ser el sponsor que esto va a ayudar a otros premios que a lo mejor más adelante podremos abarcar más adelante. Le damos a confirmar que aceptamos así estos puntos y los subimos y ya va a estar dentro de la base de datos de Toastmaster internacional Ahora el otro punto. ¿Qué pasa si tenemos una persona que quiere que estuvo hace cinco años? por cuestiones de signo desapareció, pero quiere volver a ingresar a tus master. ¿Tiene que volver a pagar 65 dólares? No. Con que tengas bien su apellido, que, con el que se utilizó. Por ejemplo, tenemos, tenemos a una persona de apellido Tobar, ¿no? Me da su, y sabemos que su número de miembro puede ser este, Pau. Ok. Eso sí, es necesario que le preguntes a la persona su número de socio o también, como otra opción, su correo electrónico. Porque como todo dije, la sede internacional tiene toda la base de datos de cualquier persona que se haya afiliado a Toolsmaster. Entonces pidiendo el correo o su número de miembro, lo buscas y te va a aparecer esta persona. Si efectivamente estuvo dentro de y podemos este, agregarlo. Entonces vamos a agregarlo y aparecerá la base de datos. Ahora, ¿Qué va a pasar? Una vez que lo subes a la base de datos, pues ya está dentro de ella, ya está, ya es un nuevo miembro. Pues obviamente sin dinero, pues no está afiliado técnicamente. Para subirlo hay una opción que se dice submit payment o hacer el pago, realizar el pago correspondiente. Aquí. Podemos ver que aquí están todas las personas, tanto que están renovadas o que no han renovado o que se quieren reinstalar o incluso nuevos miembros que tienen que añadir un, tendremos que añadirlos al carro para poder realizar lo que es el pago correspondiente. Por ejemplo, vamos, supongamos que ya tenemos, que el tesorero ya tiene el, el dinero de Julián Cereceda, tiene que añadir su orden. Una orden que comienza a su membresía el, el 1 de octubre de 2021, termina el marzo 31 de 2022, este es el número de orden, y la cuota es de 45 dólares, lo que es la renovación. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a continuar con el pedido y aquí vamos a ver que tenemos lo que es la información del de pago del club. Del pago que tenemos que hacer, el, la información de la tarjeta, donde obviamente el tesorero va a tener su plástico, va a anotar los 16 hijos, los 16 dígitos de su tarjeta, el mes, la, la información correspondiente para poder hacer el pago correspondiente. Me preguntarán, ¿Puedes hacer más de un solo pago? ¿Tengo que hacerlo de uno en uno? No, no necesariamente. Por ejemplo, vamos a reenesarnos. Vamos a volverlo a hacer. Por ejemplo, tengo el pago de tres personas, por ejemplo, de, de Ashley Abigail, de Montserrat burto y de Brunamir ¿Sí? Los puedo hacer así de, de un solo golpe. Si tienes el monto correspondiente dentro de tu tarjeta, si te pagaron los tres, claro que lo puedes hacer. Obviamente se va a ir sumando y te va a dar el resultado final para poder hacer lo, el mismo procedimiento. Una vez aclarado esto, así sería cuestiones. Igual, inciso, si tienen algunas dudas, al final las vamos a aclarar de uno uno. No tendré ningún problema en contestarlas, ya sea en privado o en este mismo webinar. Ahora, otra de las funciones que les comenté es la, el poder subir un logro educativo. ¿Cómo se hace? ¿Es tan difícil? No necesariamente. El poder subir un logro educativo consiste en ir a esta parte que es subir logro educativo, donde tienes que seleccionar al miembro. Y de hecho, en, una, en, esta, en esta ocasión, compañeros, vamos a ver en vivo y en directo cómo subir un logro educativo, porque... Yo soy vicepresidente educativo de mi club. Y el día el sábado antepasado, un amigo, compañero, tuvo la fortuna de subir de nivel, ya concluyó su nivel número dos y necesito yo subir su nivel dos de su trayectoria de partidos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar al compañero que subió, que logró este nuevo nivel. En este caso se llama Jesús Varela Sotelo. Aquí ya lo encontramos. Muy bien, aparece. Entonces tenemos que seleccionar el programa educativo que pertenece. En esta, en esta ocasión tenemos solo dos opciones, el programa de mentores de Pathways o maestría de las presentaciones en línea, su nivel número dos, que es el que recientemente acaba de concluir. Vamos a ir a dicha pestaña, el que acaba de concluir. Vamos a darle este botón para verificar que estén los datos correctos y el socio es Jesús Varela Sotelo. Obviamente es más allá de las presentaciones y nada más tenemos que ir a Smith Award. Presionamos, esperamos, puede que sea un poco lento y efectivamente, como ven en sus pantallas, dice que ya el premio educativo está completamente cubierto. Así que Jesús, si me estás viendo en este preciso momento, felicidades. Ya acabo de subir tu nivel número dos. Ahora, un punto importante. Sé que no es lo mismo el logro educativo a subir la solicitud de Pathways, porque puede que haya muchas confusiones de ello. Una cosa es subir las solicitudes de que completaste tu nivel de Pathways, eso es en el basecamp, en Pathways, y eso lo hace el vicepresidente educativo, ¿sí? Esto, el subirlo en la basecamp es básicamente para darlo de alta y que siga realizando sus proyectos en Pathways. Para, en esta opción de subir logros educativos, esto es para que quede registrado en el programa de Club Distinguido. Una cosa es Basecamp y otra cosa es el programa de Club Distinguido. Por eso, ustedes dirán, hay de esos casos que dicen, oye, el problema de que yo ya lo subí, le di de alta aquí la solicitud en el Basecamp, pero no me aparece en la tabla del programa de Club Distinguido, es porque no lo ha subido en el, dentro del Club Central y lo haya subido de esta manera como lo acabamos de ver en este preciso momento. ¿Quieres saber la información de tu bus, miembro, su qué? Por ejemplo, no tienes la idea de cuáles son las bases de su teléfono, su correo electrónico o alguna dirección de domicilio para que podamos enviar esta cuestión, un, un documento o algo. Entonces puedes verificarlo como oficial. Aquí, entrando a, a la parte de Club Roster, pueden ver toda la información de la persona, por ejemplo, nombre, número de socio, desde cuándo está pagada, su, su correo, su dirección, su celular, de todos los socios que aparecen en tu club. En donde vas a ver, obviamente, el número de socios que están pagados eh, hasta el momento en tu club. Obviamente el resultado va a variar dependiendo del número de renovaciones que haya en septiembre y en marzo. Ahora, dentro de, también tenemos lo que es la, las funciones de administración. Donde podemos ver, obviamente, lo, la asignación de oficiales de club, por ejemplo. Aquí en esta opción podemos ver quiénes son nuestros oficiales. ¿Desde cuándo iniciaron y cuándo es el término? Lo, lo ideal sería de que comiencen como en todo ciclo Toastmaster el primer, el primer día del, del, del séptimo mes del 2021 hasta el 30 de junio. Ahora, ¿qué pasa si de repente uno de los socios ya no puede renovar o tiene que darse un tiempo y regresa hasta el siguiente semestre? Pero tenemos que cubrir un cargo importante. ¿Se puede cambiar? Claro que se puede cambiar. Supongamos lo siguiente: supongamos que nuestro tesorero tiene unas complicaciones por el trabajo o los niños o lo que tú gustes y, y ya no puede seguir por el momento en nuestro club, pero promete regresar en marzo o a lo mejor no regresa y tenemos que hacer un cambio. Entonces, se puede hacer un cambio, sí. Obviamente, se tendría que convocar unas elecciones, una consulta y designar a un nuevo tesorero para que una vez designando un nuevo tesorero, por ejemplo, vamos a imaginar que, vamos a imaginar que Nacelli Osorio es, va a ser la nueva tesorera de nuestro club. Entonces vamos, seleccionamos y le seleccionamos a la nueva tesorera para entonces decir, no, pues se metió recientemente el este, en este momento el, el 23. Obviamente esto es un ejemplo, no lo voy a saber y obviamente mi tesorero todavía no tiene ningún problema, estoy seguro que vaya a renovar. Así que esto es un ejemplo hipotético, pero de que se puede hacer esto, sí se puede modificar para poder tener un orden correspondiente y sobre todo cuando vayan a las capacitaciones, no les agarre con la sorpresa de que no, pues es que no está... No, no aparece tu tesorero, ¿no? Pues qué problema, que ya no viene, pero pues, es esa otra persona, pero no está registrada dentro del Club Central, pero ¿cómo no? Si ya si la habíamos designado, ¿no? Pues tienes que entrar a Club Central y tienes que ir a esta parte de asignación de oficiales de Club para poder hacer el movimiento correspondiente. Muy bien. También podemos ver las finanzas del Club, que básicamente son los pagos correspondientes de cómo vamos Haciendo los pagos de las membresías, las últimas membresías que hayas hecho, pagos correspondientes sobre algún pedido en específico. No, normalmente te van a dar el informe de las membresías, de cua, qué, qué cantidad has pagado por cierta cantidad de membresías. Por tanto, básicamente aquí puedes verificar si se realizó tal pago correspondiente o si hay algún problema que tendríamos que verificar más adelante con la sede internacional. Tenemos también esta parte muy interesante en donde te van a dar información de tu club. Nombre, el tipo de periodo que es el de los oficiales del club, si es, semi, si es por semestre, si es anualmente. El tipo de club al que pertenece si es un club corporativo, gubernamental, de correctivo, de que pertenezca a una cárcel, de algún colegio, de un, algún, algún universitario, de alguna iglesia, otros son incluso comunitarios. En mi caso Nueva Era es un club comunitario. También saber eh, los tipos de manuales o la documentación que necesites si si tu club es en inglés, si tu club es en francés, en japonés, en alemán. Obviamente pues como somos clubes en español en su mayoría pues todos elegiríamos el español, ¿no? Si sí, obviamente dada la situación de la pandemia Normalmente encontrarías que tu club se encuentra online. Si tú tienes la, el, Zoom el enlace de Zoom correspondiente, lo puedes también poner aquí. Obviamente esto de hecho lo tendría que modificar después para mi club. Y si es un club avanzado, ya sea un club avanzado, significa que todos sus miembros no son, nadie es nuevo, sino que ya tienen una experiencia dentro de tus masters, que ya tienen cierto nivel, cierto año recorrido, que ya están dentro de la organización por algo de tiempo. En donde puedes también ver la documentación correspondiente, ya sea premios importantes o, o logros de club, como listones del programa Club Distinguido, y puedan verificar también la dirección, la dirección correspondiente del de presidente. Ahora vamos a otro punto importante, los logros del club. Tenemos un registro de cuántas veces hemos sido un club distinguido o también si hemos logrado ¿Logros de Membresía? Sí, lo podemos ver mediante esta opción que es Logros de Club. Aquí tenemos una opción. Vemos que hay dos tipos de logros que te marcan en esta pestaña, que es los logros de Membresía y los logros de Club Distinguido, donde podemos ver si tu club obtuvo el Smith Leader Award, que es básicamente tener cinco nuevos miembros duales o reinstalados, durante el periodo de agosto, septiembre, que de hecho, ahorita es la campaña de Smith y pues no tenían esa duda. Que hablen Toastmasters, obviamente, cuando añadimos aquí un nuevo, este, cinco nuevos miembros duales o reinstalados durante febrero marzo, o venza el reloj, nuevos miembros, cinco nuevos miembros duales o reinstalados durante mayo y junio. Podemos ver en este caso hipotético que Nueva Era solo ha tenido un premio de membresía, el Beat the clock en el año 2019-2020. También podemos ver que. Los, ¿Cuántas veces ha sido el club distinguido? En esta ocasión solo podemos notar que Nueva Era ha obtenido la distinción del presidente en dos ocasiones, en el 2020-2021, 2019-2020. Ah, claro, y de hecho aquí lo dice en inglés, pero se los traduzco. Hay clubes ya son veteranos, que obviamente ya tienen 30, 40, 50 años. eso me queda claro. Pero aquí... Este, esta herramienta solo te va a mostrar los premios obtenidos a partir de el periodo 2003-2004, supongome yo, porque es el periodo donde apenas se implementó esta herramienta y en esta ocasión si quieres saber si tu club fue distinguido en el año 2002 o más adelante en el 80, en los 80, en los 90, pues obviamente tendrías que vigilar o incluso en los eh, tiene que haber una bitácora por parte del secretario de sus clubes, de esos clubes que ya tienen más tiempo. Pero para esta herramienta obviamente vamos a ver que si tu club nació en el 2003-2004, pues no hay ningún problema, tú vas a tener tu registro desde el momento que nació este club, en ese periodo, hasta la actualidad. En mi caso, como Nueva Era nació en el 2018, pues obviamente vamos a tener el registro desde la época que nació, 2018, hasta la actualidad. Un punto a aclarar en el aspecto de logros de club. Y por último, podemos ver también que quiere saber cómo está nuestro progreso del club, cómo ha progresado. Pues tenemos dos opciones. Podemos utilizar la segunda herramienta que vamos a ver el día de hoy, que es el dashboard, o incluso puedes ir directo, como en una especie de acceso directo a un botón que se llama distinguished Performance Report, en donde le damos clic y sorpresivamente, aparecerá una tabla en donde indicará cómo va tu club en este preciso momento. Para ello, pues vamos a ver primero y principal cómo comenzamos en este periodo. Por ejemplo, Nueva Era comenzó con una base de 18 miembros y actualmente vamos a ver, según en nuestros registros, que tenemos un total de 21 miembros dentro de él. Para cumplir, y lograr hacer un club distinguido aparte de conseguir los logros que ya sabemos de niveles 1, niveles 2, niveles 3, niveles 4, las nuevas tendencias en los entrenamientos y las renovaciones a tiempo, tenemos que también cumplir con, ya sabemos, un mínimo de 20 miembros en nuestro caso, o que haya también un crecimiento neto de 5 nuevos miembros. Por ejemplo, si en este periodo tu club mamangapio, vamos a decir, el club Tamamangapio tuvo, inició con 10 socios, tendría que en este periodo terminar con 15, o sea, con un crecimiento de 5. Si pudiera tener los 20 sería lo ideal, pero bueno, vamos a tratar de ser realistas y conseguir la condición o de los 20 o de crecimiento de 5 nuevos miembros. Vamos a también ver cuántos logros ha conseguido el club de los cuales si tiene cinco, ya sabemos que es un club distinguido, club selecto so, a, a partir de siete puntos, y club distinguido de presidente a partir de los nueve puntos. Bueno, podemos ver, bueno, a ver, en este caso hipotético, vamos a ver que Nueva Era le faltan dos niveles, uno para poder completar su primer nivel. Un nivel dos, que de hecho ya estaría progresándose y estaría ya registrándose y, y se reflejaría el segundo punto ya logrado a partir de, ma de mañana, ya que Jesús Varela pues fue dado alta en este preciso momento, si se acordarán. Ya tenemos un nivel número 5 o 4 o DTM, o sea, un nivel avanzado que cumple con el punto 5. También tenemos ya tres membresías nuevas, entonces lo que nos falta es cumplir con una membresía más para completar un punto de membresía y vemos también que los oficiales, estuvieron los siete oficiales para poder cumplir con el mínimo de cuatro oficiales, pero pudieron estar los siete oficiales, que bien, ojalá también en el siguiente periodo también cumplan los siete, o mínimo cuatro, para poder obtener el punto número nueve de entrenamiento. Y, y, y si se dan cuenta, a, a partir de esta tabla, pueden verificar cómo van los logros. Y con esta tabla van a depender para saber si su club está logrando la decisión, si les falta membresía, si les falta ciertos logros para completar la numeralia correspondiente. Ahora, les había dicho que una de las opciones era a través de este botón que vimos en Club Central, este mero, pero también hay otra opción, pero para ello voy a dejar de compartir pantalla y voy a volver rápidamente a la presentación que teníamos anteriormente. Les comenté que tenemos también otra herramienta llamada el Dashboard. El Dashboard es una herramienta muy efectiva que te va a ayudar a verificar cómo va a ser el progreso de tu club, pero también esto les va a ayudar a los dirigentes de área de división a ver cómo pueden lograr su, distin su área distinguida o su división distinguida. Incluso podemos ver algunos reportes extras que vamos a ver más adelante. Como pueden ver, vamos a comenzar de una manera general o grande que comienza desde el distrito para luego irnos a una a algo más pequeño que es la división del área, la y luego ver específicamente tu club, específicamente la tabla que vimos anteriormente. Para comenzar a utilizar el dashboard, vamos a ir a toastmaster.org y vamos a ir a leer decir central. Aquí podemos ver las funciones del dashboard, el desempeño del distrito. Esta es una captura que vimos de Cómo estamos, cómo comenzamos, cómo estamos viendo en este preciso momento el distrito 34. También podemos ver, como les dije anteriormente, el rendimiento de nuestra división, el área, metas de división y área para cada nivel de distinción, número de base de clubes, clubes que han renovado a tiempo, clubes que han sido visitados por su director de área la membresía actual y el número de metas del programa de club distinguido de cada club. No se preocupen, más adelante a través del navegador vamos a ver con más detenimiento. Y a través de otro método, de otra estructura, también podemos ingresar a través del dashboard a la tabla que vimos anteriormente en este preciso momento. No necesariamente con el botoncito que vimos en Club Central, también a través del dashboard podemos entrar a la tabla para ver el progreso individual de cada club. Como dije, es la base de membresía, su membresía pagada hasta el 1 de julio, la membresía actual, la membresía pagada a la fecha de mi informe, premios educativos, número de socios, número de clubes de oficiales capacitados. ¿Cómo accedemos al dashboard? Sencillo. Y punto importante: para el club central, les había comentado anteriormente que necesitábamos ingresar, iniciar nueva sesión como oficial, oficial de club para poder ingresar a Club Central. ¿Es necesario ingresar a iniciar sesión para ingresar al Dashboard? No necesariamente. ¿Puedes hacerlo? Sí. Pero incluso no iniciando sesión, puedes ingresar tranquilamente al Dashboard porque vas a ir a la página de inicio, vas a ir, de vas a ir y cliquear de nuevo en Learn de Chip Central para ir a la, de nuevo a la subpestaña. Pero en esta ocasión nos vamos a dirigir no a la que vimos anteriormente, sino a esta que estamos viendo en este momento, que es, reportes del programa del Club Distinguido. Aquí vamos a ver, y vamos a ver esta cosa que cuando tú lo ves por primera vez dices, ¿En qué me he metido? en una tremenda ballena de números y datos que no entiendo ni jota. Entonces no te preocupes, como les dije anteriormente, a nada en la vida se le debe de temer, solo se le tiene que, que conocer de poco a poco. Esto son los datos de cada uno de los distritos que pertenece a más Internacional, todos los distritos, pero para los oficiales, para los dirigentes de área, no creo que sea muy necesario que lo vean. Pero aquí podemos ver que están aquí en orden los distritos. Queremos ir a nuestro distrito 34, México Sur. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a direccionarnos a la parte en donde la región 3, que es a la región a la que pertenecemos. O, o podemos ir a este botón donde dice selecciona tu distrito, le das y te sale una pestaña en donde vas a seleccionar tu distrito, el 34 en esta ocasión, o puedes dirigirte simple y llanamente a la tabla, en esta tabla gigante, región 3, distrito 34. Vamos para allá y te va a aparecer la situación, el rendimiento de el distrito en general, donde vamos a ver el número de clubes con el que comenzamos, en esta ocasión 191 y los objetivos que necesita este distrito para lograr ser un distrito distinguido Smithley. Esta ocasión tendría que ser 207 clubes en total, una membresía total de 700, 503 para ser distinguidos Smithley, y clubes distinguidos, 106 clubes distinguidos para ser distrito distinguido Smithley. Obviamente tiene, tenemos que cumplir con estos tres clubos en esas mismas categorías para ser club distinguido Smithley. Ahora, Repito, ustedes como oficiales pueden estar viendo cómo está trabajando arduamente el distrito, trabajando y viendo cómo va progresando en si hay un nuevo club, si hay baja de clubes, si hay nuevas membresías, pero ustedes como oficiales, ya sea de club, de área o de división, lo que les incumbe más es básicamente irse a esta, a esta parte que estamos señalando, que es la parte de división, el área y el club. Obviamente pueden también señalarse mediante unas pestañas que estaban arriba, pero como dije, a través de una dinámica en línea podemos ver un poco mejor y lo que les había explicado anteriormente. Antes de irnos a Daily repos, voy a mostrarle rápidamente el dashboard. Así que si me permiten, voy a dirigirme de nuevo a la página de inicio de Toastmaster International para... Perfecto. Volvemos aquí. Como les dije, no necesariamente puedes... Es más, me voy a salir de la sesión para que vean que no necesariamente tienes que iniciar sesión para ver el dashboard. ¿Vale? No tengo la sesión iniciada, pero aún así puedo irme y está disponible el Distinguished Performer Reports, que es el dashboard, y vas a ver lo que les había mostrado anteriormente. Como les dije anteriormente, pueden ver, pueden seleccionar el distrito. En esta ocasión tenemos el 34. Podemos hacerlo de esta pestaña o podemos dirigirnos rápidamente. Somos de la región 3, distrito 34. Lo encontramos y tranquilamente podemos ver el desempeño de nuestro distrito. Pero, como les dije, quiero saber cómo qué es lo que necesito yo hacer como dirigente de división, como dirigente de área para poder llegar a ser un, una división distinguida, un área distinguida. Bueno, como les dije, podemos irnos a esta parte o podemos irnos a estas tres a estas pestañas, específicamente para directores de división y de área, podemos ir a esta parte y aquí vamos a ver de una manera más desglosada Toda la información correspondiente. Vamos a comenzar, por ejemplo. Imagínate que eres el director del área A1. O sea, que perteneces a la división A y eres del área 1. Muy bien. ¿Aquí qué es lo que podemos analizar de esta tabla? Que tenemos una... Que comenzaste con una base de 5. Que necesitas tú tener por lo menos 5. Estar en tablas para poder calificar como un curso distinguido un club selecto. Ah, aclaro. Estos botoncitos, estos iconitos, son las distinciones. La D significa obviamente distinguido, la S selecto distinguido y la P C, distinguida del presidente. Ahora, basándonos o analizando cómo podemos interpretar esta tabla en el caso del área A1. Comenzamos con una base de 5. Para hacer un club, un área distinguida necesitamos tener cinco clubes pagados o sea que tanto en octubre como en abril podemos ver que tienen que estar pagados sin ninguna excepción no, te, no tiene que haber alguna baja y si quiere llegar a ser un área distinguida de presidente tiene que haber un aumento de un nuevo club ahora hipotéticamente vamos a suponer el caso por ejemplo vemos que tenemos uber méxico que de hecho tiene una membre, no tiene membresía de hecho, creo que es un club que ya creo que va a estar suspendido. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para que llegara la distinción en este caso? Pues, ¿qué? Tener, tratar de obtener un, al crear un nuevo club en esta área, para, para poder estar en tablas en ese aspecto, si se dan cuenta. Ahora, una cosa son los pagos y otra cosa son las distinciones. Porque las condiciones para ser área distinguida son las membresías y los clubes distinguidos. Obviamente, tenemos que tener un pago mínimo de ocho miembros en cada club para que consideren un sí. Por ejemplo, Toastmaster Believe tiene, sí, tiene esta Y que significa Yes, o sea, que ya, significa que ya renovó mínimo, con un mínimo de 8. Tiene un mínimo de 8 y ya es un club pagado hasta el periodo de octubre. Y tenga que renovarse en marzo en, un, en el futuro. Pero los demás todavía no han renovado, así que, pues, tiene que el director de área alentar a los clubes a renovar, a que, a que puedan cumplir con el mínimo de ocho para que puedan estar dentro y ser un club activo. Ahora, importante: hay tres condiciones para ser, en, en el caso del director de área, hay tres condiciones para ser un área distinguida. Primero y principal: las renovaciones. Que todos cumplan y que cumplas con el mínimo, con cinco clubes, en este caso hipotético, con un mínimo de tres clubes distinguidos, ya sea distinguido, normal, selecto, del presidente, lo que tú uses y mandes, pero tiene que ser distinguido. Una vez teniendo esto, si tienes un mínimo de tres y cinco clubes, excelente, felicidades, acabas de tener un área distinguida. Pero, pero, hay una tercera condición. ¿Se acuerdan que cuando se comprometieron a ser director de área les dijeron que tenían que hacer sus visitas y realizar las visitas correspondientes? Bueno, pues tienen que realizarlas a través de la otra pestaña que es District Central y darlas de alta para que cuente. Porque una vez que ya está registrada dentro de tus masters, obviamente les va a aparecer, por ejemplo, el director del área 1 tiene que ir a visitar a Capital Mexicana. Hace las visitas, hace las anotaciones, las da de alta y obviamente cuando ya está registrado va a aparecer con la Y, yes, de que ya está dentro y tiene que por lo menos tener un 75% de reportes ya subidos ante la sede internacional para poder calificar en hacer un área distinguida. Porque les comento una anécdota de una directora de área que hizo un buen desempeño, tenía Buenos clubes pagados que llevó a tener varios clubes distinguidos, pero por el detalle de que hizo en el primer periodo sus reportes, los completó, pero en mayo no hizo las visitas y no las dio de alta, no las subió ante Toastmasters, aunque tenía los clubes pagados mínimos y sus clubes distinguidos mínimos para calificar a ser un área distinguida, no pudo ser área distinguida por la condición de que tienen que registrar sus visitas como director de área así que mucho ojo cuidado con ese punto ahora bien en el caso del director de división, ¿cuáles son mis objetivos? o cuál, ¿dónde están los números que necesito ver para que yo pueda hacer en este caso división A un club, una división distinguida? bueno, pues aquí aparece tenemos una base en el caso de la división A de 18 clubes en donde tenemos que conservar ese mismo número de 18 o incluso, si queremos calificar a ser división del presidente, poder incrementar un club más para poder calificar en el aspecto de membresía. Y tener por lo menos, en este caso, 8, como yo lo veo, para ser distinguido el primer distinguido y 9 para ser selecto o del presidente, si se dan cuenta. Básicamente aquí podemos encontrar, oye, Paul, ¿y cómo le hago para encontrar mi club o específicamente mi área? Porque se ve que son un montón y no sé. Afortunadamente todo está en orden alfabético. ¿Qué, un truco para poder verlo de una manera más concreta, las cosas, poder buscarlo con más tranquilidad. Por ejemplo, imaginémonos que eres el director del área F1, ¿no? Pero la, la F está pues, hasta el fondo, porque pues, es una letra que llega mucho después de la A. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le presionamos y se va recorriendo. Y si te das cuenta, si vemos, a ver, D, E, F. Ok. Soy del área 1, aquí está, perfecto. Entonces, aquí tengo la información correspondiente. Entonces, para, hacer, para que yo pueda lograr ser un área distinguida, necesitamos tener cinco clubes pagados en este preciso momento. Ahorita, solo en este momento, Advance Online es el, el único que está siendo que ha, que ha renovado en este preciso momento. No ha he no he hecho todavía mis visitas, tengo que hacer mis visitas correspondientes y necesito ver que hagan su plan de club distinguido cada uno de mis compañeros de cada uno de mis clubes para que por lo menos tengamos tres, tres clubes distinguidos para poder ser un área distinguida, en este caso hipotético. Si se dan cuenta, es, es sencillo, pero es cuestión de, parece que estoy teniendo unos problemas con el, el mouse, a ver, parece ser, ya parece que, ahí vamos. Uy. Ya vamos casi en la parte final, quería mostrarles un Permítame tantito. Hay un último punto que se llama Daily Reports, que son básicamente puntos que pueden verificar. A ver, permítame. Estoy teniendo problemas para compartir pantalla. ¿Te okay. vaya el micrófono? El, el, el mouse. El mouse, yo puedo compartir, no te preocupes. Por favor. Si podrías compartirme el dashboard y va, vamos a ir a la parte de, de Daily Reports. Sí, dame un momento. Claro, claro que sí, sin problema. A veces gajes del oficio cuando estás como que más inspirado y de repente tienes problemas para de que se. Atrofia micrófono, que luego tienes dificultad compartir pantalla, o el internet está muy inestable, pero también a, las, a la temporada de huracanes que estamos teniendo. Y, pues, y vamos a aprovechar, si... Paul, para recordar a nuestra audiencia, a los panelistas, que pueden poner sus preguntas. En la parte inferior del Zoom dice preguntas y respuestas. De todo lo que tengan ustedes dudas, vayan, vayan escribiendo ahí para que al final podamos contestarlas. Ya está la pantalla listo, compañero. Gracias, mi, estira, mi estimado Juan Ernesto. Bueno, Arturo. Entonces, tú vas a ser mi luz y mi guía en esta ocasión. Necesito que vayamos a ir a Daily Reports. ¿Cómo vamos a acceder? Específicamente en esta parte, como está señalando. Tenemos Order Reports o otros reportes. Y vamos a ir a presionar ese clic. Adelante. ¿Y qué les va a aparecer? Obviamente todo va a estar en inglés, porque el idioma oficial de másteres en inglés. Pero no se preocupen. Aquí vamos a encontrar que vamos a ver el estatus de clubes que renovaron en abril también la lista de oficiales, también los logros educativos de individuales de cada uno de los miembros y también podemos ver los nuevos los nuevos clubes que se hayan creado, también de los nuevos los nuevos sponsors, mentores, las triples coronas, si hay personas que tienen triples coronas para ver verificar que sí completaron este logro. Si quieres Arturo, buenas noticias, parece ser que ya recuperé el control, tuve un problemas con el, con el mouse, pero si quieres podemos dejar, dejar de compartir y me voy a dirigir. Gracias, mi, mi estimado Arturo. Muy bien, vamos a ir rápidamente, Daily Reports. Muy bien, ¿para qué nos sirve todo esto? Dirán ustedes. Bueno, para poder ver cómo está el progreso, el desempeño de cada uno de los clubes y sobre todo lo principal, cómo vamos con las renovaciones. Por ejemplo, Vamos a ir a este primero que dice renovaciones, el estatus de renovación en abril. Aquí podemos ver que hay diferente, una lista tremenda de todos los clubes y hay diferentes estados, como Verify Complete, Low Minimum Requirement y esto qué significa? Como les habíamos comentado y como todos sabemos aquí, para que un club sea un club activo ante la Sede Internacional, necesitamos un mínimo de ocho miembros que hayan pagado su renovación. Para ello, si tenemos el mínimo de ocho, les va a parecer de que sí, efectivamente, aparecemos como este, completado, de que sí, efectivamente, sí se logró, incluso la fecha en el que se, se completó la renovación de mínimo ocho. Los que aparecen con este estado, significa que hay personas que renovaron, pero no los ocho, tres, cuatro, dos personas. Entonces, con ello, pues vas a saber qué, este, qué clubes son los que necesitan pues más atención de que, ¿sabes qué? Necesitamos renovar. Ahora, esto es en esta situación de renovaciones en abril, en este preciso momento. Se preguntarán, ¿puedes ordenarlos en, en, en orden alfabético de la división? sí Aquí podemos ver a las L's con las L's, las K con las K, la J con la J, la I con la I, la H con la H, y así poderlo ver con más detalles si eres director de la división y, ah, bueno, aquí yo soy de la F y tengo que ver así todo con calma, con calma los de la F. Por ejemplo, también habrá clubes que van a aparecer como un nuevo club, porque son clubes de recién creación, como puede ser Advanced Online o, en, o Empresarios Michoacán, y la fecha que de creación, ¿no? habrá clubes como en este caso que dicen no hay ninguna renovación, ni una persona renovó. Entonces va a aparecer como renovaciones, renewables, not here, no hay aquí. Entonces obviamente como director de división o de área tienes que ver, oye, este club no ha tenido ninguna renovación hasta el momento y ya estamos cerca de la fecha límite de la del periodo de renovación, tengo que hablar con ellos para ver Qué, cuál, qué, en qué les puede ayudar, en qué les puede ayudar el distrito, por qué no se han renovado, si hay algún problema por cuestiones de económicos, x y z y checar. Pero a través de esto puedes verificar qué clubes ya pudieron completarse, cuáles necesitan todavía un buen empujoncito más para completar el mínimo de ocho. Si se dan cuenta. Bueno, voy a irme a otra pestaña. Aquí podemos ver logros educativos. Por ejemplo. Aquí podemos ver los logros educativos de todos los clubes. Podemos verlos de, en orden alfabético en esta ocasión, de manera descendente puede ser, o podemos verlo a nivel, a, a, al orden de, aquí todos los de la división A. Y podemos ver incluso el club a que pertenece. ¿Sí? Por ejemplo, Ibero, Puebla, tengo que felicitarlos porque veo que han hecho un gran número de logros educativos. Victoria Guadalajara, Club de Nacimiento y así puedes ver. Puedes ver con más detenimiento. Ahora hay un punto muy interesante que me gustaría comentarles. Ustedes ven que hay este tipo de numeralia que no aparece en el nombre como puede ser esta ocasión Verónica giovana que sí aparece su nombre, pero este aparece que no se encuentra el nombre. ¿Por qué pasa esto? ¿Es un error del sistema? No exactamente. Verán. Cuando uno inicia en Toastmaster, tiene que checar que la privacidad de los socios estén libres. O sea, que, que, que, que le puedas decir a Toastmaster, la privacidad como miembro está liberada no hay ningún problema, porque si dejas en privado tu contacto como Toastmasters, si tú quieres pedir, oye, es que yo logré ser el triple corona, pero yo no te veo tu nombre. Por ejemplo, yo no veo, yo no veo Paul Ernesto Morasante, Sí, pero lo que pasa es que yo soy de este club y aparezco aquí, que no sé qué, y cómo estoy seguro que eres tú, Paul Mora, si no me aparece, si solo aparece su nombre. Entonces, para problemas como triple corona, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, por tanto, sí les recomiendo a que, desbloqueen la privacidad de, de sus perfiles de Tousmaster para que podamos aparecer con tu nombre y apellido y pues puedes, y que ahora sí los de, los dirigentes distritos los que estén verificando los logros educativos, tu director de área, tu director de división o incluso otros compañeros de puedas ver, no pues, por ejemplo, vemos que hay muchos compañeros de Club Caribe que ha completado estos logros, ¿no? Pero esta persona no la conozco porque tiene en privado su perfil. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. También podemos ver los nuevos clubes que se han creado. Ahorita, en este preciso momento, no se encuentra disponible esta información. Podemos también checar los nuevos clubes, sponsors, mentores. Cuando hay nuevos, nuevos clubes, también, también podemos ver a los sponsors y sobre todo el estatus. Si ya obtuvieron este logro o todavía hay pendientes de crear clubes. Por ejemplo... Veo que el club, el club Herbalife tiene todavía pendiente que haya el sponsor de Saúl, y de, de Saúl García y de Miguel Ángel Montalvo. Entonces hay que tener cuidado con esto. Hay que verificar qué está pasando aquí. A lo mejor es cuestión de espera de que den de alta cierto, ciertos papeleos. Si se dan cuenta, aquí podemos encontrar bien todos los sponsors, todos los mentores de los clubes. Al igual que también podemos ver a los coaches a los coaches de cada uno de los clubes que necesitó ayuda. Ya saben que un coach se asigna cuando un club es un club débil. Léase, cuando tenemos un mínimo o menos de 12 clubes, digo, de 12 socios por club, es un club débil. Y pues obviamente necesitará de un coach. Por ejemplo, tenemos en el caso, pues, un servidor que fue coach de Capital Mexicana. Y pues ya el estatus, desde cuándo fue, desde cuándo inició y cuándo obtuvo este logro, ya está obviamente ganado este logro hay algunos que a lo mejor aparezcan pendiente al igual pero en su mayoría todos van a aparecer como log log logrados si se dan cuenta entonces pueden verificar quiénes son los coaches de cada uno de los clubes al igual que también podemos ver clubes prospectos por ejemplo podemos ver en este preciso momento que se está creando un club Catemaco que se está que está todavía recibiendo este el papeleo correspondiente que se está generando y esperemos que haya este esta cuestión de un nuevo club para el distrito 34. Y también podemos ver las triple coronas. Las triples coronas son aquellos aquellas personas que obtienen más de un logro educativo. Ahora. Obviamente podemos también verlos de manera en no orden alfabético. Por ejemplo, en la persona que por el momento hasta el momento en ese distrito ha obtenido mayor número de logros educativos es Alfredo Ñañez Vázquez con siete logros educativos. Seguido de Alain Ricardo Ortiz Guerrero, con seis logros educativos y así de manera descendente también lo, lo podemos ver de diferente, de manera de, de menor a mayor o viceversa. E igual, obviamente, si tienes el perfil en privado, tu cuenta en privado. Obviamente no se va a ver. Entonces, cuando tengamos, tengas problemas, como les dije, de triple corona, de que no, es que yo ya completé triple corona, es esto. Y cómo estoy seguro, cómo estoy seguro de que realmente tú eres esta persona. Entonces, para evitar ese problema y que podamos reconocer que estos logros desbloquea estos, eh, eh, desbloquea esa privacidad para que podamos, para que puedas aparecer de manera pública, que podamos ver tu nombre, tu registro de nombre. También podemos ver la renovación de clubes. De hecho, miren, en este preciso momento, estos es son los clubes que nos interesan, los de octubre. Vamos a ver en ese preciso momento que ahorita estamos en el periodo de renovación. Y, por ejemplo, en este preciso momento hay muy pocos clubes completados que ya cumplieron con el mínimo de ocho. Entonces podemos verificarlos y después podemos ver Clubes que han renovado, pero que han renovado de una manera muy, muy, muy, muy baja. Muy, han renovado muy pocos. También podemos ver los inelegibles que, que solo han renovado una persona a lo mucho. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tratar de, tratar de renovar el mínimo de 8 para poder tener este estatus de verificado, está completado, si se renovó en tiempo y en forma. Y obviamente renovados, no se encuentran renovados los clubes que, no han ingresado, no han renovado ni un solo miembro. Entonces, aquí sería, con esta lista sería un exhorto de que chicos no se vayan a confiar. Estamos en periodo de renovación. Hay que tratar de echarle muchas ganas a renovar mínimo ocho y por qué no tratar de renovar toda la membresía que tenemos en cada uno de nuestros clubes para que por ello también el distrito pueda tener las membresías a salvo y pueda contar en nuestro programa de desempeño de la distinción para hacer un club, un distrito distinguido, es mi Bueno, compañeros, de mi parte, sería a grosso modo todo la cuestión de herramientas que podemos ver en las herramientas digitales. Creo que en esta ocasión podemos tener el momento de preguntas y respuestas, así que le voy a pedir a mi compañero Juan Ernesto García Piña de que si tiene preguntas... Las preguntas que las haya anotado, vamos a ir previstándola hasta que se nos agote el tiempo. Así que adelante, Juan Ernesto. Mi quedo, Paul. La verdad es que ha sido una, una capacitación bastante ilustrativa, con un alto contenido de información valiosa. Y de momento, bueno, vamos a esperar que los compañeros panelistas eh, vayan escribiendo sus preguntas. Nos pregunta Walter, ¿con el número de socio no es identificable? Me imagino que se refiere cuando quiere instalar a un nuevo miembro, es que si sí está un poquito fuera de contexto. Me imagino, me imagino que esa es la parte eh, de cuando estamos subiendo un nuevo miembro al Club Central, o en qué parte específicamente, porque si no, no, no entiendo esta parte. Sí, bueno, sí es exactamente, porque hay varias formas de identificar un socio, que puede ser con su número, o con su correo. Exactamente. Entonces, Efectivamente. entonces creo, que, creo que por ahí va la pregunta, no sé si, si queda claro, Walter, o quieres redundar un poco más con tu pregunta. No, si quiere, si quiere, es que a veces es mejor preguntar. Algo que me gusta, es que por lo menos se reitere algo, porque aunque parezca de que un poco bobo el tener que estar reiterando lo obvio, a veces hay que aclarar ciertas cosas porque luego se concuerdan malos entendidos. Así que efectivamente, cuando estamos en el periodo, eh, cuando estamos buscando una nueva, reinstalar a alguien, o, un, o hacemos dual a un nuevo miembro, entonces sí tenemos que, y ahorita estoy buscando Club Central para poder verificarlo, y sí, efectivamente con, puede ser con el correo o puede ser con el número de, de, de socio. Ahora, ha pasado, por ejemplo, yo, yo tuve a una amiga que se quiso meter de nuevo a otro club, pero que lamentablemente no se acordaba de su número de socio, su member ID. Entonces, híjole. Bueno, si ¿sí te acuerdas con qué correo te metiste. Ah, pues fue con este, con tal, tal, tal. Ah, perfecto. Entonces sí, metí correo, por ejemplo. Ah, pero ah, tengo que ingresar un nuevo miembro. permítame y una vez ingresando el correo no hay ningún problema. Igual que si tú tienes tu, el número de miembro de la otra persona, adelante. Aquí en este caso, ¿sí? Email y correo electro, este Email o member ID. Y eso sí, in, in, in, ¿cómo dice Indispensable poder tener el apellido el apellido, incluso preguntarle que si lo metieron con los dos apellidos o con solo un apellido, porque a veces puede haber problemas con, de que no encuentran al miembro porque solo metió un apellido o metió los dos. Ahí sí sería de estar tanteando de uno por uno. Adelante, ¿qué más, qué más podemos ver? ¿Cuáles más preguntas tenemos? Sí, claro, Jesús Varela dice, muchas gracias por excelente información de valiosa utilidad para los que tenemos poca experiencia con la plataforma Padways. Viva la nueva era. Yo concuerdo totalmente con, con, bueno, con este comentario de, de Jesús Varela. La verdad es que hay, hay muchísima información en, en, en, la, en el Club Central que solamente de, de una forma como tú la estás diciendo, mi querido Paul, la podemos identificar y la podemos aplicar. Nos comenta Walter, identificar en triple corona con el número de miembro. Ah, está haciendo la aclaración de la pregunta. Walter era la persona que nos decía que si con el número de socios es identificable, aquí hace la precisión que se refiere a identificar a un compañero que tenga eh, triple corona bueno me imagino que debe ser el número de miembro o sea el, el numerito que aparece en donde dice nombre no no no disponible puede que sí aunque no necesariamente por ejemplo yo estuve buscando a un miembro de mi de otro club que conocía y me decía no es que sí aparezco pero no aparezco con mi nombre y sea y le dije, ¿Este es tu número de miembro? Y dice, no, para nada, no es mi número de miembro. Es, es algo mucho más corto, de hecho. Entonces, no creo... Ese numerito que aparece con el gatito, el símbolo del gatito, no creo que es el número de miembro específicamente. Ahora, veo que hay un, una duda que me parece muy considerable. Dice, si un socio no se inscribió en el periodo anterior, ¿puede inscribirse en agosto en el, primer, en el siguiente periodo? Es más, mira, voy a hacer una prueba, Sara, para que veas que sí se puede. Voy a aclararle porque sí es, es posible. Mira. Para ir, uno primero y principal, va, este, hay dos opciones. Por ejemplo, digamos, es un socio que ya no se inscribió en este periodo, pero que todavía se encuentra en la base de datos. Por ejemplo, aquí tengo el ejemplo de un miembro que estuvo dentro de Nueva Era, pero que ya no pudo seguir con nosotros por cuestiones de tiempo y pues ni modo, a ver, de la vida hay que seguir. Pero... Si hipotéticamente esta persona quiere volver a estar con nosotros, como puede ser en el caso de Sara, sí, vamos a ir a donde en esta opción que dice Renewable y vas a ir a donde dice Restarting Member. Con ello vas, tarán, aparece y, te, y de, te va a dar dos opciones donde tienes que poner cuál es su fecha de inicio y cuál es su fecha de cierre de esta membresía. En ese caso, por ejemplo, si tú dices en el caso de Sara Quiero que, que, que a partir de agosto, porque volvió ahorita en agosto y pagó desde agosto. Órale, desde agosto y puedes ser, puedes dar la opción de que ahorita que pueda pagar por pequeños periodos como septiembre, para que solo pague 15 dólares. Y obvio, eso sí, con la condición de que tenga que volver a renovar el periodo de octubre, marzo, o puedes hacerlo hasta marzo. Para, eso sí, va a costar más que 45 dólares. ¿Por qué? Porque estás pagando... Dos meses extras, agosto y septiembre, que son 7.5 dólares extras. 7.5 más 15, si 7.5 por 2, 15 dólares más 45 son 60. Entonces aquí si mis cuentas son correctas, por eso está esta cantidad. Entonces esta es la condición. Puedes. Puedes. Decirle mira ahorita para que cumplas con este periodo y pues como que si tienes problemas económicos de que no tienes todo el dinero porque 60 dólares es caro, le págame 15, 15 dólares, te renovamos. eso sí, en septiembre tienes que, tienes que insistirle a, a ese socio que pague como los demás, de octubre a marzo. O si esta persona tiene su capital correspondiente y tiene los 60 dólares, le son 60 dólares y ahí está. Espero que haya podido aclarar tu duda, sí. mi estimada Sara, Sara Chávez. Y sabes qué, mi estimado Paul, aprovechando que se ha tocado ese punto, de repente yo eh, aprecio con los compañeros que hay confusión cuando un socio se inscribe, por ejemplo, en este periodo. Eh, vale la pena hacer la aclaración. En, en todo momento un socio nuevo va a pagar sus 20 más sus 45. El tema es en la renovación. ¿Cómo funciona? Eh, bueno Ya estamos en agosto, sabemos que ya estamos en periodo de renovación, pero vamos a suponer, para ser práctico, que hay un socio nuevo se inscrito en julio. ¿Qué paga ahorita y qué tiene que pagar el año que entra? Vamos a ver. Vamos, voy a de nuevo a aclarar, por ejemplo, de que ahorita en este preciso momento se haya ingresado en julio. Pagan sus 20 y sus 45 siempre, ¿no? Los nuevos. Claro. Y luego, ¿qué pasa en la, en la renovación? Porque entonces si, si entró en julio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y tenemos renovación hasta marzo. Claro. Mira, para julio, bueno, es que también, de, dependiendo, por ejemplo, en ese preciso momento, creo que pues, tendría que irse, por ejemplo, si, si pagó desde, desde julio, tendría que irse efectivamente a comenzar nuevo, nueva fecha. Y me imagino que su membresía tiene que durar hasta marzo, dices tú, ¿no? Sí, bueno. Incluso aquí, ya, ya, ya siendo con nosotros, nuestro director de calidad, que ya abrió su cámara, bienvenido este Arturo, a lo mejor nos quieras apoyar con esa pregunta. Claro. Yo, lo, lo, yo le comentaba, Paul, que lo que yo veo, que muchas veces hay confusión, un, un socio nuevo en cualquier momento se puede inscribir, en cualquier momento del año, siempre mm -hmm. va a pagar sus 45 más sus 20. Cuando son las renovaciones, ¿es, es la parte que le, le, le pedía apoyo a Paul, el director, si nos quieres apoyar? Claro que sí. <coughs> Mira. Uh, un socio, digamos, vamos a poner el ejemplo de, de un socio que se inscribió ahorita en, en, en agosto. Entonces, en teoría, ahorita un socio nuevo va a pagar sus 20 dólares, la cuota de socio nuevo, y tendría que pagar dos meses, que sería agosto y septiembre. ¿Vale? Ahora, eso es si quisiera solamente pagar esos dos meses. Pero como decía Paul hace un momento, en septiembre tendría que pagar ahora sí sus 45 dólares de forma normal. Dependiendo el mes en el que se inscriba, va a pagar una cuota diferente y lo calculamos de a 7.5 dólares por mes. Si fuera en julio, pues serían 3 meses, serían 22.50. Si fuera en junio, serían 4 meses, serían 30 dólares. Si fuera en mayo, serían 5 meses, serían eh, 37.50. ¿no? Y ya en abril, pues sería como si entrara alineado con todos los demás. Entonces, eh, depende del mes en el que se inscriba, paga un prorrateo de los meses que le queden para llegar a septiembre o para llegar a, a marzo, el siguiente periodo, y en esos periodos de renovación tiene que volver a pagar sus 45 dólares. Ahora, para los socios nuevos existe la opción de que paguen los dos, tres, cuatro meses que, sea, que les hace, hagan falta para, para terminar el periodo y aparte pagar... Un semestre más. ¿Vale? O si no, que alguien que está... se ahorita paga dos meses, más 45 y ya está renovado hasta marzo. Exactamente, ocho meses. Correcto. Ahora, creo que lo que estaba preguntando Sara en el chat de, de que no se puede inscribir ahorita desde octubre, no, no se puede inscribir ahorita desde octubre. Si tú estás tratando de reinstalar a una persona que fue socio hace tiempo y ahorita quiere ser socio de nuevo, tiene que pagar desde agosto. ¿Vale? Para, solamente para aclarar tu pregunta, estimada eh, Sara. Y antes de dar paso a las eh, preguntas, para no desviarnos del tema, ¿qué sucede eh, cuando un socio quiere pagar el año completo? Porque inclusive es una estrategia que se ha dado, que, que se paguen dos renovaciones, septiembre y marzo, para que inclusive no se sufra <ríe> para el año que entra. ¿Qué tendría que hacer un club para poder, en su renovación, poder pagar dos periodos? Si se tiene sí, se que, tiene que ir a pagar la de ahorita y la de marzo. Claro. Para, el, para socios renovados, eh, esto ya no es parte de esta capacitación, pero para socios que vamos a renovar, solo se puede renovar un semestre. No, si sí se sea. quiere renovar todo un año, se tiene que pedir a la sede que active la opción y se manda una lista con las personas que, que queremos renovar. Sí, es correcto. Perfecto. Aquí ¿Aparece? aparece, si te das cuenta, Ernesto, sí. aquí aparece los periodos y solo te, te indican no, pues solo puedes un semestre en esta ocasión perfecto, ya, ya está claro hay que pedir la, la autorización directamente expresa a la sede, perfecto, seguimos Anabela Casale es director de la L1 agradece a Paul Mora por su, inter, su intervención y que ha sido excelente información satisfecha por lo que se le ha co compartido, perfecto, qué bueno que te gustó Humberto nos dice, Humberto Sánchez ¿dónde puedo ver un triple corona del semestre pasado? yo sepa, eso se desactualiza. O sea, una vez que comenzamos un nuevo ciclo, no, no, no aparece, o a menos que te vayas a Marshall, o ahí sí corrígeme, mi estimado futuro. Sí, como tal, no hay una manera. Uh, estoy pensando si en Marshalls... Sí, en Marshalls podría ser. Eh, ya tampoco es parte de esta capacitación, porque Marshall es una herramienta mucho más, digamos, avanzada. Eh, um, en Marches podrías ver la lista de los logros educativos que tuvo una persona eh, por varios años eh, con el número de socio podrías identificar cuáles logros educativos tuvo en, en, en el año que, que tú quieras ¿no? Claro. claro que sí en ese aspecto la lista de triple columnas que vimos en este preciso momento obviamente solo es en el ciclo actual 2021, 2022. Ya para los siguientes, obviamente, ya el registro se pues, borra y obviamente tendríamos que ver sin el Marshall, pero así en ese momento lo que me dices con estas herramientas que te mostramos no sería posible. Ok, tenemos otra pregunta de Walter Pfizer: Ya siendo miembro, ¿puedo yo hacer el pago y avisarle al tesorero del club que, que hice el pago? Sí. Eh, sí, eh, tienes toda la razón, Walter. ¿Qué es lo que vas a hacer? Voy a compartir rápido mi pantalla. Por ejemplo, yo soy vicepresidente educativo, pero yo tengo mi dinero, tengo mi tarjetita, mi plástico. Y eso sí, con el previo aviso, tanto del presidente como el tesorero, más el tesorero, decirle, oye, mira, yo voy a hacer mi pago. Tú no te preocupes, no te tengo que dar nada. Yo lo voy a hacer mediante mi tarjeta, mi plástico. Voy a irme a... Ah, punto muy importante. ¿Quiénes pueden meterse al Club Central? Desde el presidente hasta el oficial de las asambleas. Las siete, los siete oficiales pueden meterse a Club Central y por ende pueden hacer todo este tipo de movimientos, incluyendo hacerse sus propios pagos, como dice nuestro compañero Walter. En esta ocasión te vas y por ejemplo yo quiero pagarme mi membresía, voy a buscarme a mí, que estoy por donde estoy, se ve que hay muchas personas, no, no aparezco yo, pero bueno, imagínate, aquí está, aparezco yo, me añado al carrito, voy, meto la información de mi propia tarjeta que tengas tú y le das. Y te va a aparecer. Obviamente va a llegar un correo al tesorero, al presidente y a ti de que ya estás renovado ante Toastmasters. Este, y con ello, y, para, y, y, y muchos se preguntarán, ¿Cómo estoy completamente seguro de que ya pagué? Que, que no hay ningún movimiento, que ya no tengo que hacer más movimientos. Muy bien. Para verificar que una persona está renovada ante la sede internacional, te vas a ir al roster, que es la herramienta que no solo necesitamos para la, la, el celular, el correo, sino también aquí vemos el estado. Por ejemplo, Alejandra todavía no se ha renovado porque su membresía es hasta el 30 de septiembre. Pero, por ejemplo, tengo aquí el caso de Norma Varela. Ahí ¿Dónde está? ¿Por qué? Por aquí la, la aquí, aquí la había visto. Nos dos a marear tan rápido que le pasas. Sí, aquí está. Por ejemplo, una persona que, por ejemplo, hipotéticamente tú haces el pago y una vez que verificando de que ya está el pago correspondiente tiene que aparecer que estás pagado hasta el 31 de marzo del 2022. Con eso ya verificamos que ya renovaste ante la sede internacional, ya lo puede verificar tanto el presidente, el educativo, los educativos, cualquier persona que esté dentro del Club Center y pueda ingresar al Oscar, puede verificar que efectivamente renovaste sin ningún problema. Así que esa para poder aclarar tu, tu duda, Walter, muy, muy, buena, muy buen planteamiento, Walter. Y sabes que Paul acaba de ser bien interesante porque a veces se piensa que la única persona que puede hacer los pagos es el tesorero, y, y lo acabas tú de aclarar, cualquier miembro del comité ejecutivo puede entrar, obviamente cada miembro tiene sus funciones, pero se le puede apoyar. En este mismo orden de ideas, nos pregunta Sara Chávez, ¿siempre te llega el correo de la sede cuando haces un pago? Sí, le llega, le llega, te llega a ti, le llega al presidente también, ¿a quiénes le llegan? Porque creo que le llega a todos los oficiales, ¿no? Eh, si no me equivoco, le llega al presidente, al oficial que hizo el pago y al socio. Es Perfecto. Correcto. Alberto Hinojosa nos pregunta: eh, Me faltó un planteamiento. Si un socio se da de baja, ¿cuánto tiempo dura en la base de datos? Considerando que pudiera quizá reinstalarse después. Seis meses. Únicamente seis meses. Y en, y en ese entendido, si quisiera reinstalarse un año después, eh, ¿tiene que volver a pagar los 20 dólares? No, no, no, no, no, no. Una, por ejemplo. Está reinstalado y como dije, y de hecho lo voy a volver a mostrar por aquí rápidamente. Reinstalado. Muestra por ejemplo, le, desaparece ah, ya vas... Sí. Muestran la lista de, de donde está Brian, para que vean ahí. Por ejemplo, bueno, ese es en el caso hipotético. Por ejemplo, puede, puede aparecer reinstalado y aparece. Ahora... La pregunta me imagino es, y es válida la de Alberto, de que ya no aparezca, por ejemplo, hipotéticamente ya no aparece Brian Arturo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tienes registrado el número de socio de Brian, obviamente, imagínate que lo tienes anotado, que te lo, que te lo pasó, te vas a ir a Club Central y te vas a ir a añadir membresía. Y aquí es donde tienes que poner, es un, una persona reinstal, bueno, reinstalada en este caso, no, en el caso de Brian, pones Creamer eh, creamer y el member ID. Imaginemos que ese es ese. Y entonces le das buscar, te va a aparecer y aparece como tal. En dado caso como efectivamente que en, en, pasa un año, se, da, o sea, se quita de la base de datos que vimos en, las, en, en, la, en la tabla de renovaciones. Entonces tienes que hacer ese proceso a través del botón de añadir membresía. Un socio reinstalado. Por eso es importantísimo que cuando tengamos a un nuevo miembro, ya sea dual, reinstalado, o correo electrónico, member ID y su apellido o el apellido que está dado de alta ante la sede internacional. Perfecto. Pues muy bien. Hasta ese punto eh, se han contestado todas y cada una de las preguntas. Hemos le leído todos los comentarios. Si alguien eh, tiene alguna otra pregunta, puede ponerla ahora. Y no sé, podemos ir haciendo el cierre. Eh, mi estimado Paul, ¿con qué cerrarías? ¿Cuál sería tu recomendación final sobre el uso de esas poderosas herramientas que nos acabas de compartir esta tarde? Mira, a todos compañeros Toastmasters, como les dije en un principio, muchos tenemos el miedo de ingresar o hacer cosas nuevas porque no sabemos cómo ingresar, cómo manejar cierto tipo de plataformas. Eso nos pasa cuando ingresamos a redes sociales o cuando tenemos una nueva aplicación o incluso a las personas que ya son de edad. Ese es el externo miedo. O a las personas que dicen es que yo no soy muy a tan apego a la tecnología y siento de que si presiono se me va a quemar la computadora. No, no, no. No pensemos en ello. Pensemos de que con la práctica y eso sí, con la asesoría de la persona indicada podemos aclarar cualquier cosa. Realmente yo los exhorto a todos, ya seas oficial, ya seas incluso socio, a que navegues por la página. Toastmaster tiene muy buena información que nos sirve a todos. Si no sabes inglés, utiliza la traducción. El, el, los navegadores, por último, antes de, antes de cerrar, una última compartida. Muchos dirán, pero es que yo no sé inglés. Yo aquí vivo siempre y siempre hablado español. No importa. Puedes tú traducir la página porque muchos navegadores ya tienen su traducción. Lo traduces y te va. Y no hay justificación. Tú puedes tú ingresar a tus masters ah, va a haber algunos fallos de traducción porque no toda la traducción es correcta, pero vamos, o sea, de que puedes ir y navegar de poco a poco es siempre interesante. Por eso, compañeros, yo los exhorto a que vayan investigando. Igual cualquier otra duda que tengan válida de, de pueden comentarlo al equipo de distrito. Ahí estamos ahora sí para servir, ayudarlos orientarlos e igual para los que todavía se encuentran con nosotros este es mi número de celular me pueden también encontrar por vía Facebook y con mucho gusto espero que les haya servido y adelante es cuestión de ser curiosos porque la curiosidad ayuda a mejorar ciertos desempeños como líderes, grandes líderes que somos aquí en e Internacional Excelente mi querido Paul pues la verdad es que estoy de acuerdo contigo, la página es muy amigable la curiosidad no solo mató al gato, también ayudó muchísimo a que podamos ser todos más, que tengamos las herramientas a la mano y las sepamos utilizar. Mi estimado director de calidad, Arturo Auri, me gustaría que nos dieras unas palabras en tu calidad de director del programa de calidad. Claro que sí, estimado Juan Ernesto, muchísimas gracias por dirigir esta, este entrenamiento tan importante. Eh, en las últimas capacitaciones de oficiales tuvimos esa petición especial de, de que esta, este tema era uno de los, de los que estábamos buscando eh, impartir. Y bueno, pues aquí tenemos una capacitación. No nos da tiempo en una hora para cubrir todos los temas que podríamos cubrir, pero por lo menos sí nos da una embarrada general de todos los puntos importantes. Solamente dos comentarios importantes. El primero, reiterar lo que dice Paul, eh, siempre, es más, es, siempre es mejor que te acerques con nosotros y nos preguntes y nos, eh, nos hagas todas las las, los cuestionamientos que tengas para que podamos resolver alguna situación. Hay veces que hay problemas técnicos en la plataforma o eh, etcétera. Eh, es normal, pero pregúntanos. Hay un webinar ya hecho acerca de Padways específicamente. Por eso es que en este entrenamiento no tocamos nada acerca de Padways ni de Basecamp, porque ya existe, ya se hizo. Eh, se los voy a compartir en, el, en la página de recursos de, de calidad. Ahí ya está todo de cómo entrar a tu trayectoria, cómo elegir, cómo entrar a Basecamp. Ahí está exactamente bien explicado por nuestra eh, coordinadora de Padways del año pasado. esta está Yurit Flores. También lo pueden encontrar en la página de Facebook o en YouTube. Y de todas maneras, si alguna cuestión no quedó clara o hay algo que te gustaría preguntarnos, cada lunes tenemos una reunión a las nueve y media de la noche, de hecho ya en una hora, el equipo de calidad, estamos respondiendo preguntas acerca de pathways, concursos, capacitaciones, eh, programa de club distinguido, plataformas, todo eso nos estamos reuniendo. También eh, puedes unirte a la hora que tú quieras y, y, y bueno, después de las nueve y media, para que nos preguntes todo lo que, lo que tengas pendiente, ¿vale? Entonces, espero que ya sea por WhatsApp, ya sea por, por el grupo de de Facebook, de, del distrito, en las reuniones de los lunes, en estos entrenamientos, en las capacitaciones. O sea, debe de haber muchas maneras en las que puedas acercarte con nosotros y, y cualquier situación que no te quede clara acerca de todos los podamos aclarártela. Muchísimas gracias, Juan esto por tu apoyo. muy con me mi tú has sido muy claro con tu información y pues bueno, queda... Queda clarísimo que pues, la persona que no tenga la información es porque no la buscó. Aquí hay muchos canales, muchas formas, muchas posibilidades, muchas personas que están al alcance tuya para que nos puedas eh, buscar. Si, si tienes a alguien de tu club que quiera esta información, va a estar puesta en la página, la, la grabación completa. Generalmente todos los webinars se quedan grabados para que se puedan compartir. Si hay alguien de tu club que tú consideras que le pueda servir esta información, diré de la que se perdió. Y, e invítalo para que lo vuelvan, lo vuelvan a ver. Estaremos realizando webinars todos los meses, dos, dos webinars al mes en el tema de calidad, y como dice nuestro director, pues todos los lunes, en una hora estaremos ahí respondiendo las preguntas, todos los tópicos relacionados. Pues bien, vamos a dar por concluido esta, esta, este webinar el día de hoy. Muchas felicitaciones. Eh, Silvia, Sil, Silvina, Humberto, eh, Sara, les manda a dar muchas felicitaciones, tanto a Arturo por, por tu, su trabajo, ya eh, eh, yo, eh, a Paul por su webinar del día de hoy sin más, vamos por concluido yo soy Juan Ernesto Arcepiña, tus órdenes director muchísimas gracias por, por tu iniciativa me quedo Paul, gracias, gracias por la valiosa información que nos has dado que tengan todos muy buena noche buenas noches a todos descansen